Poppy Playtime, acabo de jugar el 1, ya tenía spoilers, entonces no me asusté la verdad, no me asusté nada, fue facilito Y ahorita, el segundo capítulo, pues sí digo que va a ser más o menos igual, ¿no? Capítulo 2, Fly in a web. Vuela en una... A oh, lo si se mueve Con Poppy ahora libre, la situación empieza a cambiar rápidamente Mientras busca una manera de escapar de la... FACTORÍA Baby. ¿Cómo se dice factor? ¿Factory in, in, en español? Fábrica. Fábrica, claro, claro. <risa> ¡Factoría! Esa madre que está ahí en el centro. Es ella. Con Playtime Co.'s new patented Elastic Plastic, puedes stretch, pull, and twist Mommy Longlegs de las más locas. Ella encanta ver que te juegues. ¿Estás disfrutando? ¿Cuál es el tiempo? cinta muchachos Flexicinta Perdón, perdón Quería... Oh, lo vistió ¿Es mi imaginación o la estoy viendo de fondo? Ah, no, mami, sí está de fondo Eh, no, ahí es Poppy Hola, oh, vistió Banda, despierten Banda, despierten Esto es un sueño Me las piernas largas, dice Ey, se me escapó la Se me escapó la pero se escapó entonces. Pero no me hizo nada. Buena gente. Ya sé por dónde se escapó. En el capítulo anterior, eso estaba cerrado. Y eso estaba abierto. La liberaste, mejor dicho. Ah, a ti, te chingué. A ti, no te conozco. A la bestia. Estoy, vi wey, estoy viendo la muñeca esa que se estira en todos lados. Wey. Qué madres. ¿Por qué? ¿Por qué parece? Es sangre o es pintura. Al chile me da cosa. Ok, esa. a ah, huevo. ¡Ay, oh, yo bestia! Güey, qué pedo. Yo dije, la madre, si esa cosa se mueve, mejor le pongo la mano en la cara. ¿Qué? Ay, perdón, cayó solo, eh. Hay fantasmas o jugu los juguetes tienen vida, wey. What the fuck? Estoy agarrando cosas que ni sé qué pedo. Experimento 814. Pero ¿cómo lo cómo lo leo? ¡Energía! ¿Qué onda? Necesita energía, pa. ¡Ay! Me das miedo, ¿por qué te mueves? No eres un juguete tú. No me veas, por favor. Esto es, esto es privado. Ponte para allá, por favor. Esto es privado. Madres. Eso es. es no es mala. ¿Qué la tenían ahí? No es mala, ¿verdad? ¡Ah! Game Station Estación de juegos. ¡Oh lo vistió! Te van a al guiar. Hazte para allá. A la madre. Pues vamos a jugar, banda. No creo. No, no quiero perder mis órganos internos. Ya perdí una mano. A la madre. ¿Por qué hacen los muñecos tan grandes? <ríe> Eso explica por qué pido 1.80. Mamadas puras, mamadas. Oh, pues. <ríe> Vaya timing, el de ustedes, eh. Mano verde. Como mi abuelo. A Noel era viejo verde. <ríe> era cierto. <ríe> Reduce, recicla y reusa. I know when your birthday is. Mm, 28. <risa> eh, no el mío, pero gracias por intentarlo. Welcome to Musical Memory. This advanced memory and cognitive recognition test. A sequence of colors will be shown and you must recreate the exact sequence using the buttons around you. A la madre. A la madre. <tose> uy uy porque dice momia cada rato a los vestidos oh that's the dinner bell green oh green blue oh green blue blue oh lo vestía lo vestía lo vestía ¿Ya? Yeah. ¿Dos, Yellow. ¿Ok? Yellow, green. Yellow, green, blue. ¿Vamos? White, white, orange, white, ¿Vamos? blue, red. white, ¡A la white, ¿Ya? ¿Vamos? Heart, heart ¿Vamos? orange Orange, orange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 Oh, Ay, yeah. oh, así me gusta, así me gusta. Welcome to Wacko This advanced test is designed to assess the extent of your reactionary abilities. Okay. Around you are 18 sizeable holes. An adorable Huggy Wuggy boy could appear out of any one of these holes. Okay. If one comes out, hit it with your grab pack. Hola madre. That's all. A la madre. Have fun. Okay, gracias. Madres. ¡Oh lo madre, lo madre, lo madre, lo madre! ¡Ah! ¡No me están ayudando! ¡No se ve nada, güey! ¡Ayuda! ¡Paja, ¡Ah! ¡Ah! no se ve nada! güey ayuda no se ve nada es mucha presión! ¡Es mucha presión! <risa> ¡Siguiente juego! ¡Siguiente juego, ya! ¡Ay! ¡Ay! ¿Aquí? Pero te maté, güey. Ah, es una rosa. Hola. Todo bien, ¿verdad? Maté a tu novio, pero no lo querías mucho, ¿verdad? Oye, ya que no tienes no. Vístelo, vistelo, vistelo. <risa> Ah, okay, okay, okay, okay. Ah, mira, si quieres, si quieres. Oye, oh, es noche de sex. This advanced obstacle course is designed to test your physical endurance and strength. The rules are simple. The lights will turn off. You can move through the obstacle course at this time. However, when the lights turn on, you can look around but cannot move. You may move again once the lights turn back off. The lovable PJ Pugapillar will follow you. Hola, If madre. You can...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 ya, ya mátame, mátame, mátame, ya mátame, mátame. Vámonos, vámonos. Me moví, me moví. Vámonos. Ay, oh, no, hombre, ya, ya, ya, ya se acabó el juego, ya. No, no, no, ya se acabó el juego. Es que tengo que ir a comer. Ahora queso... Ahora queso... ¡Ah, ah, ah, ah, ah! ¡Ah, ¡Vámonos! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ya, ya, ya, ya, ya, ya. ya, ya, ya Ahí nos vimos, Zapaculiá. ¿Y si quiere? ¡A la madre! ¡No voy a caer! <risa> ¡Ya nos fuimos! ¡Ya no hay nada que ver! ¿De dónde? ¡Ya! ¡Apúrate! ¡Apúrate! ¡No! ¡Oh! Oh, you make me of You, you can't me. <coughs> <coughs> A la madre... Potente! what the fuck? ¿Qué? Al chile puras mamadas, porque indomable, hija. Lo siento. Para los que no entiendan inglés, el contexto es que ella es fanática de lo sensual. <risa> ¿Quieren que los dejen en algún lugar de pasada o ah, se van a dormir aquí? <muchas>